Muy buenas a todos nuestros seguidores, seguidores del canal La Voz del Inmigrante. En ese canal, como dije antes, tratamos, tratamos de ayudar a inmigrantes sin papeles para que puedan regularizar su situación aquí en el país, de ayudarles como reunir los documentos y los requisitos necesarios para que puedan estar legalmente viviendo en España. También ayudamos a gente, a un montón de gente, para solicitar la nacionalidad española con todos los requisitos. Como sabéis, soy con vosotros Mustafa, licenciado en Derecho, y comparte, voy a compartir con vosotros 14 años de experiencia en temas de extranjería, nacionalidad y de administración. Hacienda, INEM, Seguridad Social. Y también solicitamos paternidad a un montón de gente, además estamos solicitando ahora la nueva prestación de la seguridad social hijo a cargo y también solicitamos ingreso mínimo vital, ayudamos a gente que hacen todas sus gestiones con nosotros y no hace falta que acuden a cualquier oficina. Compartimos el vídeo, compartimos la información, cualquier cosa, cualquier duda que tenéis dejo abajo el whatsapp del canal y de nuestro local donde tramitamos los expedientes y esperamos ayudar a mucha gente y facilitar las cosas que todo se hace con experiencia y con amor. Hasta luego.